La televisión llega a más hogares en toda la república. Canal 3 cubre con 33 repetidoras todo el país a través de su repetidora Canal 10, llegando mejor a su mercado objetivo. La televisión cubre más hogares en toda la república. La televisión llega más.